Estamos estilando a Lambert, que Lambert es un corderito de un año y es su primera sesión de peluquería. Me gusta su Es una pasada porque fijaros qué tranquilos están, ¿no? Y cómo las estilan. una ganadería que las cortan, van súper rápido, las tiran, las rompe las piernas, Es un montón de maltrato en el estileo cuando ya realmente pueden estar tranquilas con su familia incluso les gusta porque se sienten más fresquitas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Su primer verano, el primer verano del bebé. ¿Eh? De mira qué carita, mira, trábale desde aquí otra. De mira qué carita. ¡Hala! Se ha quedado bien fresquito, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico, qué rico la niña, hijo! ¡Ay, qué rico la niña!